número uno de la televisión humorística que ha existido, pues se transmitió en muchos países importantes del mundo. Sin embargo, esta serie oculta secretos oscuros, como la aparición de fantasmas durante las grabaciones de los episodios, así como también mensajes subliminales demoníacos. Un día se emitió un capítulo del Chavo llamado El Traje, en este capítulo no sucede nada hasta el momento de los créditos finales, hasta que detrás del personaje de Don Ramón aparece una cabeza extraña que entra y sale del encuadre de la cámara. Y aunque la mayoría del público cree que podría tratarse de un fantasma, en realidad se trata de algo mucho peor, ya que se sospecha que es la persona que en realidad estaba atrás de la producción, es decir, un brujo satánico que es el que se encarga de bendecir el programa por medio de rituales oscuros que él y los actores del programa realizan para que sea exitoso. Y lo que verás más adelante te demostrará que esta serie en realidad sí estuvo ligada al satanismo. Veamos los mensajes subliminales del Chavo en un capítulo del programa se mostró en el muro de la vecindad la evástica nazi y lo peor de todo dibujado de una manera muy clara que evidentemente no podía pasar desapercibido, pero que tal vez en su momento por la falta de investigación que había y tal vez más inocencia por parte de las personas pasó desapercibido. Se dice que en realidad la vecindad vendría siendo el infierno y los personajes como el Chavo y otros más representan los siete pecados capitales, la gula, la avaricia, la rabia, la envidia, la pereza, la lujuria. Volviendo a los mensajes subliminales, en un capítulo del Chavo, doña Florinda muestra a propósito una hoja donde aparece el ojo de Horus, símbolo de los Illuminatis. En la serie también la bruja del 71 se la pasa mencionando el nombre de Satanás, el cual lleva por nombre su perro, pero en realidad esto es un tributo para hacernos saber quién está detrás de este programa y detrás de la gobernación del mundo. Por si fuera poco, la canción del Chavo del 8 fue grabada al revés y contiene mensajes subliminales demoníacos, los cuales es muy probable que hayan afectado la actitud de los niños de esa época.